El stand power. Es una manifestación física del alma. Araki, hasta la parte 6, ha analizado este concepto con el que presentó Stardust Crusaders. En este video haremos un recorrido serio a la obra de Hirohiko Araki y sobre todo cómo ha ido evolucionando el concepto. Una fuerza introducida al manga con el despertar después de 100 años de Dio. ...y que allá en 1989... ...representaba las ideas de Araki... ...de cómo estaban vinculados... ...el protagonista y el villano... ...siendo que al robarle el cuerpo a su abuelo... ...Joseph y Yotaro despertaban sus Estando Standopawa... ...las manifestaciones del alma... ...aunque Yotaro pensaba que eran espíritus malignos... ...la parte 4, Diamond is Unbreakable... ...nos trajo el siguiente paso en los Estando Power. ...y es que inspirado... ...en Dragon Ball y sobre todo en la transformación del Super Saiyajin, que no dejarán mentir. Y Hiroji Kwaraki, que publicaba yo jo justo en la Shonen Jump, donde esto estaba ocurriendo. A manera de tributo, basó ecos y los actos por los que iría evolucionando cual Pokémon en Dragon Ball. Lo que me parece una tremenda referencia a la cultura que ha generado el anime. Además de basarse en una tremenda canción de Pink Floyd. En los primeros dos actos de Echos, nos encontramos con referencias a la estética de la saga de Cell de Dragon Ball. Y también a Meruem, el Rey Hormiga de Cazador X. De verdad que Hiruji Araki se inspiró en toda esta estética de sus compañeros para crear las evoluciones de Echos. Hasta finalmente llegar a la tercera. Aquellos que ya estén con el hype de Steel Ball Run Recordarán cómo este concepto también es muy importante Echoes nos recuerda una de las grandes leyes de Jojo Y es que los stunts que tengan que ver con la gravedad Esta ley de la física Van a ser muy rotos y muy importantes Mado in Haven Que nos cerró el orto a todos durante el final de la parte 6 Reiniciando el universo Utilizando la rotación y la fuerza de gravedad Así como también la temible evolución de Tusk en su acto final, en lo que hoy día ya podemos llamar lo que sigue de yoyos El gran nexo que tenemos entre la parte 6 y la parte 7, aparentemente es el mensaje religioso, pero visto desde un ámbito realista, junto con los elementos que hacen posible la vida en el universo. La parte 6 fue muy reflexiva, y hasta cierto punto, introspectiva con respecto a lo que es el alma del ser humano. Como ya dijimos, los Power o los stands nacen de la representación física del alma. Ahora, Hirohiko Araki le dio otro aire en Stone Ocean. Este aire con lo religioso claramente se vio influenciado con su viaje a Italia, con la parte 5, que pues claramente es la absorción de una artista de la cultura italiana. Lo que es el arte, lo que es la moda. Pues bien, marcado por el final de la parte 4, con la evolución de Killer Queen. Y es que otra curiosidad, si el stand que utilizas lleva el nombre de alguna canción interpretada por Freddie Mercury, o David Bowie, en quien basó a Kira Yushikage, el usuario de Killer Queen, entonces también seguro estará roto. Pero volviendo a la parte 5 que es la que me parece que crea esta evolución tanto porque retoma a Jean-Pierre Polnareff y su Silver Chariot, solo que ahora tenemos un visual más maduro con nuestro Polnareff en silla de ruedas, claramente en alusión a la carta de Chariot, que es este carro mato, pues bueno, ya tenemos un símbolo más fuerte y es que su stand. Silver Chariot Requiem será el siguiente paso en la evolución de los stands, teniendo un efecto igual de cósmico y extraño. Y es que lo que ocurre cuando se activa esta habilidad, provoca que todas las personas que se encuentren hasta cierto punto cerca, se separen de su alma. Nuevamente recordar el símbolo importante del stand con el alma, pues bien, Chariot provocaba esta confusión ya que después de que el cuerpo se separaba del alma, este se anexaba al ser vivo más cercano, por lo que algunos intercambiaban cuerpo, pero también había algunos que intercambiaban lugar con sus perros o mascotas, que también poseían un alma. Siendo una habilidad que tenía efectos accidentales, el usuario, en este caso Polnareff, no los controlaba y no salía beneficiado de ellas, simplemente nos enseñaban el poder desconocido de la evolución de los stands. Golden Experience Requiem sin duda fue el gran ausente en lo que creo muchos esperaban una intervención, y es que con su habilidad de revertir cualquier acción en su contra... Es decir, que no lo puedes tocar, no le puedes hacer daño de manera inconsciente el poder evolucionado de Golden Experience que era la creación de la vida. Parte del arte y la belleza en este mismo es que refleje algo verdadero, en este caso, lo que Giorno le argumentaba a Diablo era que sus acciones nacían de un mal superficial, lo que hemos criticado en muchos tropos, historias, adaptaciones, el típico villano vacío ñaca ñaca, soy malo, malo malote, pues Giorno no podía ser afectado por estas ideas banales. ...por este mal superficial. Las grandes similitudes al movimiento de gravedad que se crean en el enfrentamiento de estos dos... ...así como la sentencia que le termina dando Golden Experience de, ...de que su final sea vivir en un bucle infinito. Es decir, nunca tener un final. Dándole un giro a su habilidad de revertir las acciones que le hicieran daño anulando estos efectos... ...ahora, anular el efecto que sería la muerte de Diablo. Pero conservando la causa, creando el bucle en el que siempre está en situaciones que lo llevarán a morir, pero jamás termina de morir. Nunca encontrará la paz ni la verdad que conlleva la muerte. Por lo que la idea central de este personaje es representar el mal, la idea de lo que es malvado. Ahora, Enrico Pucci no es malvado ñaca ñaca. Sus acciones no nacen de un mal superficial, sino de la búsqueda de la redención ...del género humano, y también la búsqueda y concretación del alma, relacionándolo con Dio Brando y lo que él definía el camino al cielo, aunque como sabrán que sea un sacerdote fue específicamente petición de Dio, ya que necesitaba alguien que no se interese en el poder político, las riquezas, la fama, alguien que valorase más las leyes de Dios un sacerdote. Como hemos platicado, Hirohiko Araki no es un artista que se dedique como 100% a la acción. No quiere que digas, oh, ¿qué pasaría si Golden Experience se enfrentaría a Made in Haven? Porque no tiene sentido, ya que Golden Experience es más relacionado a anular el mar superficial. Todo lo que es verdadero es bello, otros elementos que se han definido desde la antigüedad con respecto al arte, pues Haraki representa más ese aspecto abstracto, pero en forma de acción. Imagínate si Haraki pensase como Akira Toriyama y fuesen golpes, o como Cazador X. Esos eran sus contemporáneos de los que aprendía, pero también otorgaba una visión diferente de la acción. No es que él se quisiese hacer el especial, pero lo que él ofrecía no era lo mismo que los que se publicaban junto a él. De esta manera los stands pasan de ser superpoderes, poderes, como le quieran decir, a ser una representación cada vez más cercana del alma, pero claramente sin dejar de lado el espectáculo, que como muchos sabrán en Steel Ball Run sigue aumentando. Araki sabe cómo crear espectáculo, pero también sabe cómo hacer arte con el espectáculo, algo que no todos consiguen. Así que ese es mi comentario acerca de la evolución de los stands, desde dónde comenzó todo este concepto, hasta cómo se ha ido aterrizando hasta algo más maduro y más realista. El personaje que Araki utiliza para enseñarnos su inmersión a su propia obra, enseña lo obsesivo con lo realista, datos y cualquier cosa que pueda inspirarle en su manga, mientras tanto sea real. En el otro universo, en el cielo que quería buscar en Pucci, no volvían a vivir, no tenían vida eterna. Eran simples copias baratas. Así como Barata fue la copia de la verdad que intentó traer a la humanidad, por más que el poder de Dio y sus ideas la acompañasen. Con esto concluimos este video, muchacho. Ahora no volví, muy ilusionada. Quiero ganar la tercera. Pues mientras editaba este Argentina clasificó a los cuartos de final, así que mucha suerte y muchas felicidades también a mis suscriptores de de ese país. En la verdad estamos muy pendientes de Messi y de todo el mundial. Ojalá lo ganen quiero ser campeón mundial, muchacho, la verdad es que se pega la, la, la, la porra desde acá, desde el televisor, me contagia mucho, entonces, pues muchas felicidades, el enfórico que debe de ser, y pues gracias por llegar al final de este video, un abrazo para todos y un saludo muy grande, suscríbete, que le andamos haciendo el aguante a la escaloneta.